Hola, analicemos sintácticamente y paso a paso la oración Rafael aprobó todas las asignaturas sin chuletas El primer paso, imprescindible, se entiende, ¿no? Y encima nos da un poquito de envidia Que haya aprobado todo sin chuletas Nos alegramos por Rafael Una vez que está entendida la oración Es una oración simple, ¿por qué? Porque solo hay un verbo El verbo aprobar, aprobó Tercera persona del singular ¿Quién aprobó? Rafael, ¿no? Si fuera aprobaron, tendría que haber un eh, sujeto en plural. Rafael es el sintagma nominal sujeto, solo tiene una palabra. Este sujeto, muy fácil de analizar, Rafael es un sustantivo, es un nombre propio, es el núcleo del sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado, y como el verbo aprobar no es ni verbo ser, ni verbo estar, ni verbo parecer, es un predicado per verbal. Sintagma verbal... Porque el núcleo del sintagma es un verbo, aprobar, predicado verbal. Sigamos analizando paso a paso. Sabemos que cuando tenemos que analizar el predicado, el primer paso es encontrar el núcleo, ya está, el verbo, aprobar. Y el siguiente paso es buscar el complemento directo. ¿Qué aprobó Rafael? Todas las asignaturas, todas las asignaturas sin chuletas, ese sin chuletas... ¿Se refiere a asignaturas o se refiere a cómo aprobó? ¿Aprobó sin chuletas? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué aprobó Rafael? Todas las asignaturas. El complemento directo, el sintagma nominal complemento directo es todas las asignaturas. Si aplicamos el truco de Lola, los, las, Lola, los, las, Lola, los, las, Lola, los, las, es ese truco que dice que el complemento directo se puede sustituir por lo, la, los y las. Depende si es femenino, masculino, eh, plural o singular. En este caso, las asignaturas es femenino, plural, así que... Rafael las aprobó sin chuletas, se puede sustituir todas las asignaturas por las, bien, entonces es complemento directo, sintagma nominal, complemento directo, sintagma nominal, porque el núcleo es un nombre, es un sustantivo, asignaturas, donde todas y las serían unos modificadores, serían determinantes. Y nos queda sin chuletas, bueno, vamos a seguir analizando paso a paso mejor, para no perder el orden. Ya hemos analizado en el predicado el núcleo, después el complemento directo, después el complemento indirecto. ¿A quién aprobó Rafael? No, no aparece, no hay complemento indirecto. Ahora sí, los complementos circunstanciales, de tiempo, de lugar, de modo, ¿cómo aprobó Rafael? Aprobó sin chuletas, ¿no? Entonces, sin chuletas es el complemento circunstancial de modo, Falta aquí la M, complemento circunstancial de modo, como aprobó, sintagma preposicional, porque sin es una preposición, enlace, sintácticamente hablando, pero es una preposición, sin el enlace, chuletas, el término, sintagma nominal, término, porque chuletas es un sustantivo, es un nombre, et en un sintagma preposicional busca, buscad siempre a E, enlace, término. Así quedaría analizada la oración de este personaje que, afortunadamente para él, como va a pasar con vosotras y con vosotros, si seguís trabajando la sintaxis, aprobó todas las asignaturas sin chuletas. Gracias, agur.